Eh, bien, um, queremos presentarles ahora en nuestro siguiente nuestro siguiente ponente, él es Juan Regueras eh, y su charla Enséñame a caminar solo, Wordpress en el mundo asociativo. Él viene desde Valladolid eh, y bueno, este, él nos, nos cuenta lo siguiente, que cada, eh, cada vez son más ...las asociaciones o proyectos sociales eh, que quieren tener presencia en Internet, eh, pero no tienen los recursos humanos, técnicos o económicos necesarios para llevar esto a cabo. Eh, es por ello que a través de esta sesión, Juan nos va a contar, eh, eh, o nos va, sí, nos, nos va a dar una serie de pautas eh, y herramientas eh, necesarias para acompañar, educar en este proceso de digitalización a todas las personas que están dedicando su tiempo o quieren dedicar su tiempo para ayudar a las demás personas eh, bienvenido juan muchas gracias un placer bien juan este voy a voy a comentarles un poco sobre juan eh, dice actualmente trabaja como administrador de sistemas eh, y es formador, eh, lleva utilizando Wordpress desde el 2009 eh, en, en diferentes proyectos y desde enero del 2018 eh, forma parte de la comunidad Wordpress Valladolid eh, como coorganizador. Eh, también ha participado en diferentes jornadas y eventos sobre tecnología que po podrás ver en su sitio web, juanregueras.es, ya van a ver el enlace por allí. Um, y desarrolla un proyecto de soberanía tecnológica llamado Nexo Social, eh, para acompañar a ONGs en su proceso de digitalización con software libre. Van a ver también su web, es nexosocial.org. Y bienvenido Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, con muchas ganas de compartir, sobre todo, compartir experiencias, vivencias y bueno, un poquitín... Eh, bueno, pues básicamente contaros un poco, bueno, pues ese trabajo de acompañamiento, como comentabas, de diferentes entidades sociales. Entonces, os voy a compartir una presentación. Perfecto, ya la hemos compartida. Y Perfecto. listo, Juan, el escenario es todo tuyo. Estupendo. Bueno, lo primero de todo, poco que decir ya de la presentación que, que acaban de hacer básicamente bueno lo más relevante o lo más importante Juan, perdóname, es, que, ¿este, es posible darle f11 para que esté pantalla completa es que creo que la estoy compartiendo desde el navegador entonces es por ello eh, que no se... claro y si le das f11 Ahora, eh, ya perfecto está. muy bien ya listo perfecto pues lo que decía, que básicamente, bueno, pues lo más importante de, de la biografía es que llevo casi 15 años dedicándome, bueno, pues a participar, colaborar en diferentes bueno, pues proyectos sociales, entidades del tercer sector, ONGs, asociaciones. pues bueno, eh, los últimos 15 años de mi vida me llevo dedicando al mundo asociativo, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Eh, antes de empezar, sí que me gustaría bueno, pues, eh, dejar claro que todo lo que os voy a contar aquí o todo lo que vamos a ver o voy a compartir está basado prácticamente en experiencias personales. ¿De acuerdo? Experiencias o bien que he vivido yo en primera persona o bien que bueno, pues eh, me he visto de alguna forma o de alguna manera involucrado en ese proyecto lo que cuente también evidentemente, eh, bueno, pues es eh, la forma o, o la manera que tengo yo de trabajar con eh, este tipo de organizaciones. No quiere decir que sea la única forma de hacerlo o que sea la única metodología que se tiene que seguir, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto siempre me gusta puntualizarlo previamente para que luego bueno, pues esto no, no sienta cátedra, como, como algo de... es exactamente lo que, lo que hay que hacer. Bien, eh, poniendo un poquitín las bases o contextualizando, vemos que el 45% de, de la población, de la gente en general, tiene dificultades eh, dentro del mundo digital. Cuando hablamos dentro del mundo digital o de la informática, me voy a que seguramente os venga a la cabeza muchísimas personas cercanas a nosotros que simplemente para a lo mejor abrirse una cuenta de correo en un, en un proveedor eh, comercial de los que conocemos tienen ya dificultades, ¿de acuerdo? Tiene dificultades incluso para elaborar un documento de texto, eh, tiene, bueno, ciertas dificultades a la hora de toparse o, o conectar con eh, las herramientas digitales. Partiendo de esa base, tenemos que entender también que hay muchas entidades del tercer sector, entendiendo por entidades del tercer sector, agrupaciones o comunidades de personas que se unen para, para trabajar bajo un mismo fin. Claro, ese grupo de personas, esa comunidad, son gente diversa, ¿de acuerdo? Son gente diversa, tanto en capacidades como en conocimientos, conocimientos Referir, refiriéndome a conocimientos técnicos. Bien, eh, lo que yo pretendía con este tipo de proyecto, básicamente, era eh, dotar o acompañar a este grupo de personas, a esta comunidad, en ese aprendizaje en nuevas tecnologías, porque entendía que ellos se tenían que dedicar, básicamente, bueno, pues a los fines de su organización no a aprender a utilizar bueno pues una serie de herramientas de hecho bueno pues partiendo de la base de que nadie nacemos sabiendo entonces bueno pues partiendo de esa base partiendo de la base de que eh, bueno pues actualmente hay muchas personas con esa brecha digital y teniendo en cuenta también que hay mucha gente que se plantea dentro de estas entidades del tercer sector para dar a conocer todos sus proyectos actividades que desarrollan y demás, crear una página web entonces eh, cuando yo hablo con ellos cuando me reúno con ellos, cuando me acerco a visitar esos proyectos que tienen en marcha y hablamos de, de esa página web que les viene a la cabeza la idea de Quiero crear una página web para publicitar todas las actividades que hacemos. Les mira la cabeza, ¿qué es eso de una página web? He oído hablar de un servidor, ¿qué es eso de un servidor, un hosting? ¿Perdón? Quizás a, a gente que nos dedicamos dentro del mundo de la tecnología o que trabajamos con ese tipo de herramientas, cuando hablamos de dominios, hosting, nos suena familiar pero tenemos que entender que hay gente que tú le hablas de lo que es un hosting o un dominio y no sabe exactamente qué es eso, ni cómo contratarlo, ni cuándo hay que pagarlo, ni dónde se compra, ni... ¿vale? Luego, bueno, pues dónde guardo mi web, con qué voy a hacer mi página web, es decir, con qué se hacen esas páginas web que yo visito en internet, con qué están hechas, cómo se crean, cuáles son los materiales. Entonces, todas esas preguntas que, que muchas veces, pues a gente que no tiene esos conocimientos técnicos le generan en la cabeza, bueno, pues una, una amalgama de, de incógnitas, lo que pretendemos es resolver o acompañar o enseñar, de acuerdo, a eh, bueno, pues a, a ir despejando esta serie de, de dudas que tienen que tienen respecto a estos temas. Luego, un concepto sobre el que yo trabajo, o mejor dicho, me gusta trabajar, es eh, la democratización de, de Internet, de la web, de, del mundo digital. ¿De acuerdo? Que cualquier persona, independientemente de las capacidades físicas, de las capacidades cognitivas, eh, de los conocimientos que tenga, pueda tener acceso tanto a Internet como a un sitio web, a una página web. Entonces, teniendo claro la democratización de, bueno, pues de estos espacios digitales y teniendo también en cuenta que cuando estos espacios digitales eh, muchas veces, bueno, pues eh, este tipo de personas contratan unos servicios a nivel profesional con empresas de diseño web, de desarrollo web, de hosting... Claro, eh, lo que demandan este tipo de personas es un tipo de servicio más personalizado, más de acompañamiento, más de educativo. No simplemente de decir, quiero una página web, contrato los servicios de un desarrollador web, me desarrolla la página web a medida que yo quiero para mi asociación y me entrega al correo electrónico unos datos de acceso que cuando yo entro a, a esos datos de acceso que me ha proporcionado el desarrollador web, me encuentro con esto, ¿de acuerdo? Me encuentro con un panel, en este caso se dio un, un panel o un panel de, de administración de WordPress y me echo las manos a la cabeza diciendo, ¿qué es esto? ¿De acuerdo? Porque está, recordamos que estamos hablando de personas que el concepto de diseño web, de página web, de dominio no saben, o sea, partimos de una base en el que esos conceptos que para nosotros quizás puedan ser básicos o mínimos, estas personas los desconocen por lo tanto no podemos entregarles una serie de herramientas como pueden ser estos paneles gráficos y directamente dejarles a su suerte diciendo, bueno pues ya tienes tu página web. Toma, accede y yo me olvido. Porque tú ya me has pagado por un servicio que es el diseño de, de la página web, de ese espacio digital. por Entonces, estamos en este punto, en esta situación en el que le hemos entregado una, una página web, un panel de hosting, donde eh, la asociación o las personas que conforman esta eh, entidad se vuelven locos. ¿De acuerdo? No saben qué hacer con esta herramienta. Hay una frase que a mí especialmente me gusta bastante, que es la educación os hará libres. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando dotamos a este tipo de personas de herramientas y conocimientos, tienen que ir juntos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si dotamos de herramientas, herramientas son esto, Paneles de hosting. Yo te doto de las herramientas para administrar tu sitio web, pero hay que dotar también de conocimiento. Entonces, cuando dotamos de herramientas y de conocimientos a las personas, ¿vale? lograremos que ellas mismas puedan tomar sus propias decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo. Cuando yo voy a una asociación, que tienen esa idea en la cabeza que os comentaba de, oye, Juan, quiero hacer una página web. Eh, pero claro, queremos que nuestra página web sea de forma sencilla, eh, dinámica para publicar eh, las actividades que hacemos. Yo me siento con ellos y les digo, mirad, las opciones que tenéis para desarrollar esa idea que tenéis en la cabeza son estas. Les explico en qué consiste cada una, cuáles son sus virtudes y sus, y sus desventajas de cada una. Porque no todo el mundo, o sea, no todo en el diseño web es Wordpress, Wordpress, Wordpress, Wordpress. No, a lo mejor hay asociaciones que necesitan únicamente una página estática, HTML y CSS. Se acabó. No un Wordpress con una base de datos, no... ¿De acuerdo? Tan sofisticado. Únicamente una página web de cara a, a mostrar esos servicios que, que, que desarrollan, esas actividades, dónde están ubicados, la localización. Únicamente, entonces, yo pongo encima de la mesa todas las opciones y les explico, les enseño, les acompaño, les educo. ¿De acuerdo? Y les digo, estas son las herramientas. En el momento que ellos tienen conciencia de cuáles son todo el abanico de opciones que ellos tienen y cuál se adecua más a sus necesidades, ahí ya sobre eso trabajamos. Y entonces elegimos. Pues yo creo que lo mejor lo dejo en sus manos. Yo automáticamente en el momento que les explico eso, yo me quedo callado. Ellos se ponen a debatir en la junta directiva de la asociación y eligen. Oye, Juan, hemos llegado a la eh, conclusión de que la mejor opción para nosotros es un Wordpress. Estupendo. O no, una página web estática. Perfecto. ¿De acuerdo? Segundo, les explico dónde va a estar alojada su página web. Si quieren alojarla en un servidor propio en la asociación físicamente o en una Raspberry Pi en una en una placa pequeñita porque a lo mejor una web estática html css en una Raspberry suficiente y tienen ellos el control de su propia infraestructura vale que no que prefieren contratarlo fuera tienen dos opciones una o lo contratan en su propio servidor o lo contratan en el servidor de otra persona, que lo administre otra persona. ¿De acuerdo? Opciones tienen. Luego les doy la opción de que lo administren o lo gestionen en una porción de servidor de nexo social, que es un servidor comunitario en el cual yo les habilito un espacio de forma gratuita para que almacenen su sitio web también. Entonces pues volvemos a también lo mismo, ponemos encima de la mesa las opciones y que puedan elegir, ¿vale? Entonces, todo, amén. Ver, es verdad y mucha gente me ha dicho, ¡buah, Juan! Pero es que eso es mucho trabajazo. Es más sencillo decir, ¿qué queréis? Una página web, os la hago, la hago, os la entrego y me olvido. Porque educar, enseñar, estar acompañando a una persona en todo ese proceso... Es delicado, ¿de acuerdo? Hay que tener paciencia, hay que ir despacio, caminando juntos, ¿vale? Es verdad que es un trabajo, bueno, es, un, es más tiempo invertido, es más rápido lo otro, pero lo otro volvemos a lo mismo, no es lo que queremos. O por lo menos desde el nexo social no es exactamente lo que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, importante educar. Luego, ¿cuál es el proceso que nosotros desde el Nexo Social seguimos para trabajar con este tipo de, de entidades? Primeramente, un diseño colaborativo. Primero, en un sitio web, ¿cuál es lo, lo básico? Primero, el escaparate. ¿De acuerdo? Lo que es el diseño de la web. ¿Qué contenido va a tener? ¿Qué queremos que tenga la home? ¿Queremos que sea una landing page? solo una única página o queremos que haya un menú con pestañas que cada una te lleve a una, a una página diferente. ¿De acuerdo? Entonces, diseño colaborativo. Nos ponemos todos juntos en, en formato asamblea, papel y bolígrafo y a diseñar colaborativamente esa página web. Segunda fase. ¿De acuerdo? Servidor autónomo, autogestionado. Es decir, queremos ser dueños de nuestra propia infraestructura y con ello preservar nuestra privacidad o queremos que nuestro sitio web esté almacenado en un servidor de terceros que no sabemos dónde está ese servidor, no sabemos en qué empresa. Y todo esto? también tomamos esa decisión como veis es un proceso que en cada uno de los pasos tomamos la decisión de forma colectiva tercera fase ¿de acuerdo? Wordpress para todos ¿por qué digo Wordpress para todos? porque si la página web va a ser una página web en la cual van a necesitar eh, subir contenidos de forma recurrente eh, actualizar contenidos y demás y no quieren hacer de forma, repito, autónoma eh, la mejor opción, indudablemente si no saben código y demás es Wordpress de hecho, eh, yo aquí en España trabajo con muchas asociaciones que tienen montada porque fue su decisión que tomaron sus páginas web con Wordpress de hecho, hay una asociación que trabaja en el ámbito juvenil que hace intercambios europeos con otro tipo de asociaciones. Entonces, esa asociación, por ejemplo, llegó a la conclusión de que ellos solos querían gestionar su propia página web con, evidentemente, un par de clases formativas de cómo se maneja Wordpress, cómo se sube contenido y demás... Pero llegaron a la conclusión de que ellos querían administrar su propio Wordpress. Entonces se montó la página web en Wordpress. Otra asociación que trabaja con personas con esclerosis múltiple, de aquí de Valladolid, también tomaron la decisión de que ellos querían ser dueños de su propia gestión de contenidos. Por lo tanto volvimos a montar la página web en Wordpress. Pero luego... Hay otra serie de proyectos que decidieron que preferían una web estática, ¿de acuerdo? sin necesidad de utilizar Wordpress. Y por último, soberanía digital. ¿de acuerdo? Repitiendo un poco lo que ya os he contado, tener la capacidad de decisión de todo, cada uno de las fases del proyecto. Cada una de las fases de este proceso de digitalización, de empoderamiento. Pregunta que mucha gente se hará y mucha gente me hace. ¿Es necesario presupuestarlo todo? No. ¿De acuerdo? La respuesta, va, repito, bajo mi punto de vista es no. ¿Por qué no? Y es mi, o sea, repito, es mi visión. No quiere decir que sea visión universal. ¿Por qué no? Muy sencillo. Porque no todo en esta vida es el dinero. Eh, partiendo también de la base de que yo trabajo por y para las organizaciones del tercer sector. Entendiendo que hay muchas entidades sociales, pequeñas asociaciones, pequeñas comunidades... ¿Qué les cuesta obtener ingresos, obtener financiación para mantener, bueno, pues la asociación, pagar gastos de luz, agua, actividades, ¿de acuerdo? Como para encima coger y decir yo, bueno, pues os voy a hacer un presupuesto, una página web de, me lo voy a inventar, dos mil y, dos mil y pico euros, dos, no tiene sentido, ¿de acuerdo? Cuando mi idea es ayudarles, acompañarles, empujarles, fomentar que tengan su visibilidad en Internet. ¿De acuerdo? Presentándoles un presupuesto elevado, hosting, mantenimiento, diseño web, no sé qué. Lo único que hago es quitarles las ganas. En vez de animarles, fomentar que tengan esa ese espacio en Internet, haciendo esto, evidentemente eh, tiramos para atrás esa, eh, eh, ese abismo, esa semillita de, de, de ilusión. ¿Vale? No quiere decir, y repito, no quiere decir que haya eh, emprendedores, gente joven, que tenga su empresa de diseño o desarrollo web y tengan que hacer bueno, pues evidentemente los presupuestos para, para, para ganar dinero, para comer, para pagar las facturas, ¿vale? Pero eh, desde nexo social no es el objetivo, ¿de acuerdo? No son la misión ni los valores del proyecto. nexo social tiene otros objetivos, ¿vale? No es ganar dinero ni hacer presupuestos. Es verdad que... Eh, lo que sí que les decimos a estas asociaciones es tener vuestra página web visible en internet en un servidor tiene un coste. Intentamos ajustar ese coste. Si no quieren eh, pagar ese coste, les decimos en nuestro sitio web, en nuestro servidor de nexo social, os eh, proporcionamos una porción de espacio para... ...de forma gratuita... ...si estáis empezando con el proyecto... ...no queréis tener ese coste de... de hosting y de alojamiento... ...pues es otra opción... Perdón. ...el tiempo es oro... ...el tiempo es oro... ...el tiempo es oro... Eh, ...me refiero a... ...la parte técnica... ...de acuerdo, la parte que más me toca a mí... ...¿por qué digo el tiempo es oro? ...porque... Eh, el mantenimiento de los servidores de nexo social o eh, el despliegue de los servidores para estas asociaciones porque claro, cuando una asociación dice oye Juan, quiero montar mi página web en un servidor en Hedner una empresa alemana de servidores pero claro, son servidores VPS me entregan una pantalla en negro y yo ahí no sé qué hacer. Pues yo desmonto el servidor. Claro, para yo eh, no invertir una hora de, de, de la tarde o de la mañana en desplegar o en, bueno, seguir los pasos para desplegar una infraestructura óptima, segura, etc., de servidor, ¿Qué hago? Automatizo. ¿De acuerdo? Después de muchos años instalando servidores, bueno, gestionando servidores y demás, lo que he hecho para optimizar mi tiempo es evidentemente automatizar. Automatizar con una serie de herramientas técnicas. ¿Cuáles son estas herramientas técnicas o cuáles son estos ingredientes? Pues estos ingredientes son Wordpress, evidentemente, Wordpress en, en, en línea de comandos, que es lo que conocemos por WPCLI, ¿de acuerdo? O WPCLI. Luego tenemos automatizadores como Ansible, sistema de contenedores como NXD y, bueno, pues los servidores con los que yo trabajo, que me gusta bastante por, por temas de calidad-precio son los servidores de ¿Perdón? luego está una vez que tenemos estos ingredientes ¿cómo llevo a cabo la automatización? Tre... o sea de tres formas o a tres niveles lo he igualado para que a lo mejor bueno pues algunas personas que, que bueno se manejen toda esta parte técnica a lo mejor bueno pues les resulta familiar lo he igualado a las comidas, ¿de acuerdo? La típica comida de la abuela casera a fuego lento, ¿de acuerdo? Que nos puede llevar pues esos tres minutos y medio, cuatro minutos, ¿de acuerdo? Bueno, pues es una, un despliegue de infraestructura, de ecosistema, bueno, pues más paso a paso, eh, a mano, ¿de acuerdo? Comando por comando... Poquitín más, más lenta. No tenemos la típica comida rápida de, que compramos en un supermercado, la metemos en el microondas y la tenemos lista. Por dos, en un minuto la tenemos ya lista para comer. Bueno, pues es una infraestructura semiautomática. Semi -automática. Tenemos la mitad automatizada y la otra mitad hay que hacerla a mano. Y luego ya tenemos, por último, la comida rápida. Que la comida rápida ya es todo automatizado, que directamente en 5 segundos lo tengo. Lo pido, quiero un servidor montado con estas características. Pumba, desplegado en 5 segundos. ¿Vale? Ahora os enseñaré eh, bueno, pues cómo funciona todo esto, o cómo yo lo tengo eh, montado, desplegado para seguir estos, estos pasos. Y luego, el proyecto que os llevo hablando durante toda la presentación es el proyecto Nexo, perdón, Nexo Social. ¿En qué consiste este proyecto? Muy sencillo, ¿de acuerdo? En educar, acompañar, asesorar y proporcionar herramientas libres a eh, pues, proyectos sociales, ONGs, asociaciones. Eh, a ver, eh, no lo han dicho a lo largo de la presentación, pero lo matizo ahora. Nexo Social no es un proyecto enfocado a trabajar con empresas. De hecho, alguna empresa se ha puesto en contacto con el proyecto y ha dicho, oye, queremos participar, colaborar. No. ¿Cierto? No por una sencilla razón, porque es un proyecto sin ánimo de lucro. Por lo tanto, al ser un proyecto sin ánimo de lucro, es un proyecto educativo, es un proyecto que busca otros objetivos, no la rentabilidad. ¿Cierto? De hecho, los servidores, eh, todos los gastos que, que tienen hecho social, salen directamente de nuestros bolsillos. ¿Vale? Entonces no, no tenemos eh, rentabilidad ni beneficio de, de, de ningún sitio. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Tenéis ahí abajo, como veis en la presentación, eh, bueno, pues los datos de contacto en caso de que bueno, pues queréis más información o ponéis en contacto con nosotros o lo que sea. Perdón, también no lo he dicho a través de este proyecto impartimos cursos de formación, talleres formativos en todo tipo de, en todo el abanico de, de bueno, pues de toda la diversidad de tecnologías, herramientas, para, bueno, pues eso, en lo que decíamos, para eh, tanto colectivos, eh, personas a nivel individual, eh, asociaciones, proyectos sociales... Entonces, todo eso eh, pues, pues intentamos eh, os repito a través de la formación y a través de la educación, pues, pues eh, crear personas eh, críticas eh, a nivel digital. ¿De acuerdo? Pues, voy a poner, voy a compartir un segundo para enseñároslo, a, porque sí que es interesante. O tengo dos pantallas que estoy viendo en... Vale. Ya. Perfecto. Voy a ampliar un poquitín para que lo veáis mejor. Vale. Este es uno de los servidores de Nexo Social. Como os comentaba, ¿cómo hacemos el despliegue ese tan rápido de 30 segundos? Tal? Bueno, pues yo lo que tengo aquí, básicamente, es tecnología de contenedores. Bueno, yo aquí tengo montada una infraestructura de... pues Tengo un servidor de Icecast, un Mumble. Un, bueno, la web de Nexo Social, un Paz, bueno, diferentes tecnologías y herramientas. De... Entonces, como de una asociación? Me dice, Juan, mira, eh, una de las asociaciones con las que estamos empezando a trabajar, que se puso en contacto con nosotros, es una asociación de cooperación internacional que se llama Puentes y tiene aquí con nosotros alojada en la página web. ¿De acuerdo? Puentes. Entonces, ¿cómo es un WordPress? Eh? Lo que tienen. Pues, ¿cómo hago el despliegue? Pues yo tengo aquí preparado. Bueno, que le he puesto? Perdóname. Ahí. Yo tengo aquí preparada una imagen personalizada de WordPress. ¿De acuerdo? Basada en Debian Entonces yo en esa imagen Ya tengo las configuraciones De seguridad Todo ya preparado Entonces yo lo único que tengo que hacer Es Tan sencillo como Lanzar pues Por ejemplo eh, Vamos a poner Contenedor 1, 2, 3 4, 5 Y 6, ya está creado contenedor con un wordpress en esta IP. lo tengo que mapear bueno pero eso no es no es mayor eh, mayor cuestión pero ya tengo un wordpress preparado para una asociación limpio esa es una opción otra opción que también tengo que ya os la he comentado es la de wp Click de acuerdo de wordpress que tengo yo preparado pues tengo aquí Tengo en aquí. Tengo un script donde me despliega todas las configuraciones del servidor, en SQL, en ta Y abajo tengo la instalación de un WordPress en base a los parámetros de w 2 ¿De eso en dominio que esto habría que cambiarlo por lo que corresponda de acuerdo los plugins a instalar temas ta, ta, ta, ta, ta. entonces yo esto lo único que hago es más ejecuto el script ¿de acuerdo Mira. y Ejecutaría el script dentro de un contenedor para encapsular y vuelvo a tener un WordPress instalado limpio. Perdón, de forma automática. Esto que eh, hace un par de años lo hacía todo a mano. Pum pum pum pum, pum, pum. Claro, me decía una asociación, Juan, montame un WordPress en nuestro servidor. Claro, cogía yo y a mano. Pum pum pum. Y algún momento que dije, Juan, Estás haciendo el tonto. Porque me dedico a hacer esto día tras día tras día y dije, pues voy a automatizarlo. Para dedicarme a lo mejor, mientras esto se está haciendo, me dedico a dar una clase formativa a la asociación de dos horas de cómo manejar el WordPress que se está instalando. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esta, esta serie de procesos poco a poco bueno, pues lo fui, lo fui automatizando. No quiere decir que esto sea la perfección. Repito, por dónde? esta es la forma en que yo lo hago. Que seguramente hay formas mucho mejores de hacerlo. Seguramente. Pero bueno, con el tiempo que yo tengo, porque claro, tenéis que entender también que este es un proyecto en el cual... Eh, no es mi trabajo principal yo trabajo en una asociación como formador como técnico de sistemas esto lo hago en paralelo pues bueno pues tampoco o sea no tengo todo el tiempo del mundo bien juan muchísimas gracias este, por todo esto que nos has compartido ahora eh, nos está saludando lina eh, Saldarriaga, que dice que genial este proyecto, yo he trabajado con organizaciones sociales en Colombia y esta es una de las necesidades actuales, poder compartir y registrar en la web lo que hacen. Eh, pues sí, eh, hoy en día no hay como no estar, eh, tener presencia en, en la web, ¿no? Entonces, eh, no es que sea una cosa de ahora, ¿no? Ha sido de, ya de hace años, pero en este contexto pandémico, pues, no hay otra opción. <risa> Entonces, eh, y bueno, esto que nos cuentas, eh, el proyecto de ustedes es, es, es como educativo, ¿no? Es eh, hacer, eh, ayudar a otras asociaciones que son también, eh, bueno, acá pues eh, existe lo que es la economía popular y solidaria en Ecuador, que dentro de esta... Eh, eh, de este sector están las cooperativas, están las asociaciones eh, y claro, esta es una necesidad, no tener eh, presencia en el internet eh, y ser autónomos, ¿no? sobre todo ser autónomos, que es un poco lo que nos estabas contando, no, no solamente montar la página web te ayuda y ya está, sino también ayudarte a que tú puedas gestionar tu, tu, tu sitio web. Eh, y una pregunta, eh, porque ya se nos acaba el tiempo, nos quedan cuatro minutos. Eh, ¿Has tenido proyectos eh, eh, educativos eh, que hayas abordado con un Nexo Social? Eh, ¿Proyectos educativos a los que hayas tenido que apoyar, eh, eh, hechos con WordPress? Y si es así, ¿cuáles de estos que hayas tenido te gustaría destacar? Esa es una pregunta y, y lo, lo otro es eh, la curva de aprendizaje. En la experiencia que ustedes han tenido con las asociaciones, ¿cómo ha sido la curva de aprendizaje? Eh, si te parece que es que es, que es posible eh, eh, que se pueda en, enseñarte esto también en el sistema educativo. La primera que me hacías, sí, hemos tenido experiencias con eh, entidades en bueno, pues diferentes eh, cursos, talleres, lo que os mencionaba anteriormente, en bueno, pues tecnologías de diseño web, en manejo básico de ordenadores. ¿De acuerdo? pues eh, diferentes organizaciones que, que tienen bueno pues dentro de sus asociados personas eh, pues sobre todo he trabajado con personas mayores ¿De acuerdo que bueno pues querían eh, simplemente conocer cómo se hace una videollamada, algo que para nosotros es básico esto que estamos haciendo ahora mismo pues había personas mayores que querían comunicarse con sus nietos ...y no sabían cómo hacerlo... ...pues cositas muy básicas... ...y respecto a la curva de aprendizaje... ...depende mucho de la persona... ¿de acuerdo ...hay personas que a lo mejor... ...con una atención personalizada... ...explicándoselo... Eh, ...despacio... Eh, ...con su debido tiempo... ...su proceso... ...enseguida lo captan... ...y captan el concepto... ...y hay otras personas que a lo mejor la misma metodología que has usado con una persona la tienes que cambiar porque esa metodología no funciona para explicar a lo mejor cómo funciona una videollamada tú lo explicas a una persona de una manera pero esa manera para otra persona no sirve tienes que cambiar la, la metodología y creo y, y afirmo que eh, es muy importante incluir este tipo de, bueno, pues de enseñanzas dentro de la educación formal, porque yo sí que es verdad que estos talleres formaciones las impactó dentro de lo que se considera bueno pues educación no formal. Ok, perfecto Juan. Muchísimas gracias, gracias por contarnos este este proyecto. Eh...